Capitular, ya nada los tres. Los se nombran los Dos, en blanco, tres. En blanco. <risa> <risa> Cuatro. Pedro José Peña Tejada. Cinco. En blanco. <risa> Seis. En blanco. Siete. Pedro José Peña Tejada. Ocho. Pedro José Peña Tejada. Nueve. Pedro José Peña Tejada. Diez. Pedro José Peña Tejada. Y once. Pedro José Peña Tejada. Vamos a esperar. Para, para votos en blanco, cuatro. Atenciones, cuatro. Y seis, siete, siete. Eh, votos emitidos. El próximo presidente es Pedro José Peña Tejada. Vamos a proceder lo que es a la elección del vicepresidente del Consejo de Regidores. A la juramentación. En estos momentos se procede la juramentación. Para dar cumplimiento a la ley. Lo hará. La licenciada I. del Socorro Colón Ángeles. Solicitamos su silencio, por favor, a este momento solemne. Señor, no dejada. Están dispuestos a cumplir la ley 76.07. Si de así fuera, el Dios y el pueblo se lo agradecerán. De no hacerlo... Será castigado por el mismo pueblo. ¿Jura usted esta situación? Sí. sí, sí. Ok. Le queda juramentado el presidente de la sala capitular, el señor Tejada. Hey, amigos panelistas que han compartido con nosotros toda esta mañana, de, en estos 156 aniversarios de la restauración, el Cabildo, la Sala Capitular de San Francisco de Macorís, pues tiene un nuevo presidente de la sala capitular y es el más joven de los regidores que hace vida eh, aquí en la sala, que lo es eh, Richard Tejada. Nosotros hacemos, pero a nivel ya fuera de cámara, preguntamos y muy poco nos atrevimos, ¿verdad? Decía pronosticar de quién podía ser el próximo presidente de la sala, producto de la misma situación que se ha estado generando aquí en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Bueno, eh, perdón, vamos a interrumpir de nuevo, ¿verdad? Para conectar con Vladimir Paula, que está precisamente en la sala capitular del ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís. Así que en lo que hacemos conexión con Vladimir, pues nosotros seguimos aquí ¿verdad? Sí. compartiendo y no sé. con estos amigos panelistas. Mira, eh, una...